Buenas tardes amigos, ¿qué tal estáis? Cordial saludo, bienvenidos a En busca de la verdad. Hoy tenemos un directo más y son las nueve y Cordial cuarto. Saludo. Tengo retorno, Queridos. ya está, ya no tengo retorno. Son las nueve y cuarto. las 7 y cuarto de la tarde, el día 30 de mayo de 2018. Así que gracias a todos, amigos, moderadores y sobre todo a los que venís nuevos. Pues hoy empezamos fuerte, porque ya habéis visto el título, Extraterrestres y OVNIs, Noticias Actuales. Ya sabéis que no todas las noticias van unidas una de la otra, extraterrestres y OVNIs, pero en otras ocasiones sí. Antes de nada, vamos a saludar al compañero Sergio. Hola Sergio, ¿cómo estás? Rafa, gracias por invitarme a tu casa. Muy buenas tardes, queridos ...todos los que estáis en el chat... ...todos los que vendréis después... ...gracias por invitarme... ...una tarde más... ...nuevecitas... ...y creo que nos trae alguna primicia... ...Sergio... ...no sé por dónde quieres empezar... ...o sea que... ...dejo a ti un poco que te sirvas... ...sin problema... ...vale pues mira Rafa... ...córtame cuando quieras... ¿eh? ...y cuando tengas preguntas... ...o cuando quieras preguntarme cualquier cosa... ...por favor córtame... Uh, ...ayer... ...ayer recibí una noticia... Ayer recibí una noticia eh, que ya todo el mundo, pero bueno, todos los que, que, que me siguen han podido seguir toda esta evolución de la noticia con, esa, con esas 13 páginas de documentos que eh, Luis Elizondo ponía a disposición de todo el mundo, en el cual pues daba las, eh, el informe de, de aquel momento en, del 16 de diciembre. Algo que hasta ahora nada más que eran sus su, su palabras, ¿verdad? Bueno, pues ahora lo tenemos en documento, ¿eh? Ahora ya lo tenemos en documento. Ayer me pude hacer con una copia por la mañana. Y seguidamente hice do, dos vídeos. Luego estuve con Thomas Klaus. Luego estuve también con Johanan por la noche. Y contigo eh, hablando un poquito del tema religión, ¿verdad? Con, con nuestro compañero Cristóbal Toro. Pues eh, fíjate cómo... En, en esta vez se da muchísimos más datos y quiero exponer esos datos aquí. Luego haré en una exposición nueva de esa, de, esas, de esa documentación que iba a ir en otro vídeo, pero como estamos en busca de la verdad creo que es importante decirlo aquí también, eh, como exclusiva eh, para que sea algo novedoso en relación a todo este hilo de noticias del 16 de diciembre, que fíjate, estamos a 30 de mayo y seguimos sacando cosas con cosas nuevas tan interesantes. Pues bien, eh, para que sepas, no sé si, eh, porque sé que ayer estuviste un, bastante liado, supongo eh, que lo verías de refilón, pero eh, te resumo, resumo a los eh, amigos, eh, a los amigos de, de, de En Busca de la Verdad que, que ayer no pudieran ver en mis vídeos, deciros que en este informe se habla de eh, recordar del USS Nimitz, de verdad, aquel 16 de diciembre, aquel objeto volador no identificado seguido por dos F-18. ¿Recordamos? Perfecto. Pues saber también que no solamente fueron dos F-18, sino hubo un tercero. Saber también que había un submarino implicado, y preguntarás, ¿un submarino qué tiene que ver? Ahora, porque se pone muy interesante. Eh, saber también que había un tercer barco, el USS Princeton, que fue el que dio la voz de alarma sobre aquel objeto volador no identificado. Eh, y también un Global Hawk despegado del USS Nimitz, el Global Hawk, para que todo el mundo lo pueda entender, es ese avión que tiene una lenteja arriba, ¿eh? que es el que va de, de, de, de guerra en guerra eh, informática, ¿no? de, de todo lo que son datos informáticos, radares de altísima potencia, también estaba desplegado en ese momento. ¿vale? Pues muy bien, eh, resulta que la, el avistamiento no fue eh, ese mismo día, Rafa, eh, amigos, eh, el avistamiento duró seis días el avistamiento fue de seis días. El avistamiento fue a 80 millas náuticas de San Diego, en California. Luego también se vio en, Mex en México, en la Baja California. Estamos hablando también de que el primero, el F-18, no solamente se es está, está grabado esa, esa, ese vídeo que ya todos hemos visto, ¿verdad? Pues está grabado también un vídeo de cómo ese objeto volador no identificado eh, está a 60.000 pies y baja a 50 pies de golpe 50 pies de golpe sobre el nivel del mar y se queda estacionado a 50 pies del mar durante 6 días bajo, sí, 6 sí, sí, días queda ahí 6 días 6 días estacionado en la base de la mar, a 50 pies sobre la vertical de la mar y debajo de esa, de esa vertical fue observado por el Global Hawk fue observado con un diámetro de 100 metros una nave debajo de la mar, un OSNI. Esto se pone más interesante aún. Estamos ante una de las revelaciones históricas como estuvimos hablando ayer con Johanan eh, históricas, porque en, estuvo como recargando energía o cualquier clase de, o, o algo estaba haciendo ahí ese, ese objeto tenemos el color de ese objeto blanco, el color era blanco opaco total, con un recubrimiento amarillo en la cima ¿eh? como un huevo frito, <risa> de acuerdo pero ese es el color que describen los pilotos del F-18 ¿eh? El, que, el cual lo vio perfectamente y después de estar estacionado seis días empezó a acercarse y esa nave se dirigió directamente, eh, como se puso en, en posición, eh, mirando a ese F-18 que se acercaba. Y eh, una vez se estaba acercando, esos 50 pies lo convirtió otra vez en 60.000 a velocidad supersónica y a velocidad de eh, misiles de crucero o misiles intercontinentales. Es decir, más de 15.000 millas por hora. Una auténtica bestialidad. Nadie puede tener eh, esa velocidad en cualquier eh, aparato. El aparato ya sabemos que tenía unos 40 metros de diámetros, nada más y nada menos. No era un, un objeto volador eh, muy chico para, para nada. Y eh, fue bastante impactante lo que se pudo ver eh, allí en el 2004 con el caso ya bautizado USS Nimitz. Como vemos ya empieza a haber objetos submarinos no identificados, empieza a haber una velocidad ya analizada y el informe eh, concluye haciéndote un resumen escueto y un resumen eh, para que todo el mundo lo pueda llegar a entender. En ese, en ese, en ese eh, archivo de, de 13 páginas podemos encontrar los nombres de los pilotos, podemos encontrar los nombres de las personas que estaban registrando todo en el radar, podemos encontrar absolutamente todos los datos convenientes a este caso. Eh, hay que decir que los pilotos fueron abordados una vez llegado al USS Nimitz por la inteligencia naval eh, para realizar este informe. A su vez, estos agentes de la inteligencia naval fueron abordados por los agentes de inteligencia del Pentágono. Eh, podemos ver que no se hizo ninguna des, eh, clasificación, sino directamente se dijo que al ser tantas personas militares, al ser tantas personas incluso civiles que trabajaban en los barcos, eh, pues eh, se vio claramente y ya no podían ocultar. Vamos a decir que así que esto es, ha sido algo que no han clasificado porque fue visionado por muchísimas personas. 15.000 metros a 15 metros. ¿Estás eh, hablando de 60.000 eh, pies? 60.000 pies, sí. Sí, bueno, o sea, estamos sí. hablando de más de 15.000 metros Sí. A 15 metros. Correcto. Sobre el nivel del mar. Correcto. ¿A qué distancia de la costa? 80 millas. A nada, al lado. A nada. A nada. <risa> a nada. De ahí la preocupación de todo el mundo, la preocupación que ha saltado por los aires de todo el mundo, porque si dicen, si se pueden acercar a 80 millas náuticas de la costa estadounidense, pueden hacerlo en cualquier parte del mundo, en cualquier sitio del mundo. Y no sabemos qué es, porque la conclusión después de los científicos hayan estudiado todas estas velocidades con eh, cálculos matemáticos, con eh, la inteligencia naval, la inteligencia del Pentágono, eh, todo el personal militar de, de estos tres barcos, incluido el submarino, eh, que recogía que había algo muy grande en la mar, pero no se veía, <ríe> increíble, ¿eh? pues... Eh, eso lo recogía el submarino, que estaba en esas costas. Ya sabéis que siempre hay submarinos por las costas de cada país eh, y están ahí. Lo que pasa es que no los vemos, pero están ahí. Eh, pues todo esto fue recogido y como he dicho, Luis Elizondo siempre hace hincapié, ya lo dijo en el 16 de diciembre, que esto esto no se puede permitir, porque no sabemos qué es. La conclusión es que después de las velocidades obtenidas por un objeto de 40 metros de diámetro eh, y esas velocidades... Está claro que no es ningún aparato humano. Sí, es que 40 metros de diámetro... Eh, un, pues 8, un, metros de diámetro. un aparato grande, grande. Eh, pero, Sergio, se le hace el seguimiento a todo esto, pero ¿se sabe dónde va este aparato? ¿Qué es lo que ¿Por dónde sale? Desaparece hacia las estrellas. Madre mía... 40 metros. Cuando eh, se acercó el F-18, se puso mirándolo, y el, el, el hizo una rotación, ese objeto volador no identificado de color blanco opaco, se hizo una rotación hacia el F-18 y después de estar allí estacionado, ¡fum! salió hacia arriba de una forma impresionante. Lo que, más, lo que me ha impactado es ese objeto submarino no identificado. ¿eh? De 100 metros de diámetro. 100 metros es, son 100 metros. ¿eh? poneros en una pista de en una pista y de estas de estas atletismo y 100 metros. Pero 100 metros para dónde mides. Para allá, para atrás y para el lado. O sea, 100 metros. O sea, 100 metros, me refiero. O sea, 100 metro, metros. Claro. Recogido por todos los radares del USS Nimitz, Primestown, del submarino y del Global Hawk. Madre mía, qué confirmado. Cosa. confirmado. No de ilusión. Confirmado. Confirmado. Exacto, muy importante. No se veía nada en la mar, pero se veía como si estuviera en la mar eh, 100 metros como cayendo agua, eh, muy extraño. ¿eh? Y eso era la, la, todo lo que estaban viendo todos esos barcos y esos componentes militares que estaban en los radares en esos mismos eh, puestos de, de combate, porque estaban en puestos de combate. Pues bien, mmm, después de todo esto, en esas mismas 13 páginas, por lo que sé Bigelow Eurospace, que lo acabo de anunciar hace poco en, en mi canal, que te he hecho un vídeo que estaba <risa> haciendo yo el directo, pues fíjate que, que hacen, van, a, van a empezar con tecnología, eh, tecnología nuclear, tecnología eh, nada más y nada menos que a ver si lo tengo por aquí para, para recoger todo lo que están investigando, esta investigación paranormal que puede ser, Rafa, que eh, estemos ante mmm, también, no solamente eh, fenomenología ovni, sino, eh, a ver si lo explico, igual eh, que, que creo que sí, eh, parece ser que cualquier persona que haya tenido una experiencia eh, ufológica puede interpretar eh, ciertos, ciertos signos y, pues, se pueden aparecer ciertos fenómenos paranormales en su casa, en su lugar de trabajo, donde ellos estén, sin ellos saberlo. ¿De acuerdo? Está unido por lo que se ve en los sucesos paranormales eh, con el fenómeno ufológico. Pero desde tiempos ancestrales están intentando eh, unir estos dos medios, estas dos vías, de una forma científica eh, con infinidad de matemáticos, físicos, científicos, militares por Bigelow Eurospace, con un total de 50 personas que ha puesto en, en Las Vegas, ¿eh? en ese hangar ¿no? que parece ser que, que tiene esos, esos recogidos esos objetos voladores identificados o parte de ellos que han podido recoger, están haciéndolo totalmente en estos momentos. ¿De acuerdo? Pero hay algo más, hay algo más que, que quiero comentaros a todos y esa, esa era la noticia de, de ese... Sí, dime dime, dime. Antes de que continuaras, esto que me acabas de decir... Hay un investigador muy conocido en España, que es amigo tuyo también, que es Miguel Pedrero, en el que él habla de que los, los ovnis son los, los carros de brujas. Me explico. Es decir, los carros de brujas son pues todo aquello de la brujería antigua, que era magia, que era eh, algo sobrenatural y que se, se ha ido interpretando según la época. Es decir, antiguamente serían brujas voladoras, por decir una de alguna manera, y que se sabe que por estudios era fenómeno OVNI. Y que esto hoy ha llegado a nuestros días y que gracias a la tecnología que tenemos, también hay que decir, es una tecnología quizá muy embrionaria, muy primitiva en relación a todo esto del fenómeno OVNI. Porque ya me dirás tú un objeto que hace fiu, sale volando al espacio... Nosotros eso no tenemos esa capacidad, de momento, ¿eh? de momento no tenemos esa capacidad. Y esto ya lo decía Miguel Pedrero ya hace unos cuantos años, así que, eh, lo que lo que quería comentar, parece como que todo eh, va saliendo a la luz y que todo se va uniendo como si fuese un engranaje, ¿no?, de, de bueno... Es más, Rafa, y perdona que te corte, que eso sé que te va a gustar, tú que has hecho tantas investigaciones paranormales, decirte que los residuos que hayan podido tener personas, que hayan podido tener en algún momento de su vida, aunque no lo sepan, alguna experiencia ufológica, puede quedar dentro del humano y dentro del humano experimentarse dentro de esas casas supuestamente encantadas como fenómenos paranormales. Fíjate qué teoría y qué momento de investigación, e insisto, la palabra investigación, que se han tomado tan en serio desde el 16 de diciembre. Que me refiero a lo que tú preguntaste anteriormente. ¿A cuánto estaban de la costa? ¿A 80 millas náuticas? Claro, eso quiere decir, vamos a decirlo claramente, no pasa nada. Y permíteme esa expresión, sí, sí. están cagados. Es que es pastarlo vamos <risa> a ver Sergio, está por aquí cena dando vueltas, mientras tú estabas hablando estaba yo en silencio y yo oía susurrando, qué miedo, qué miedo 80 millas náuticas 80 millas náuticas no son ni tan siquiera 100, cien... no son 100.000 kilos, al lado, o sea, eh, eh, o sea, un radar 80 millas náuticas, un radar 80 millas náuticas Un radar normal lo, lo pilla Claro, vamos, lo, lo capta o sea, Una emisión de radio un poco potente, no mucho, ¿eh? A 80 millas náuticas la estás recibiendo en tu casa. Con lo cual, eh, pero oye, mira, yo te quería preguntar otra cosa. Que, que, aparte de investigación a nivel militar... ¿Qué, ¿Qué determinaciones se, se pueden tomar a través de, de todo esto? Isondo, por eso es la de, de determinación que quieres poner, incluso en la ONU, como un tema global de seguridad de, de los humanos. Y, y me, hace, eh, me da mucha curiosidad, como tú dirías, el eh, que eh, cojan eh, ciertas ponencias de Stephen Hawking, eh, ciertas eh, ponencias de otros investigadores como Nick Pope perteneciente al, al, al Ministerio de Defensa británico, el cual habla, eh, mira, nuestro querido Malcat pone ahí 148,16 kilómetros, 150 kilómetros de, de, de las costas estadounidenses, nada, absolutamente nada, ¿eh? nada. Pues imagínate eh, que Elizondo y todos los, los, los compañeros que eh, forman eh, To The Stars Academy eh, y eh, estas investigaciones de Bigelow Aerospace quieren exponerlo, exponerlo ante la ONU y por eso muchísimos dentro de ciertos gobiernos, como Nick Pope, en el gobierno británico, están empezando a sacar a sacar la luz ciertos documentos los cuales debemos de ver y de exponer ante los ministerios de defensa de cada uno de los países y hacerse una pregunta. Si están aquí, ya están aquí, ¿qué quieren? ¿Por qué vienen? ¿Y cuánto o cuál de peligrosos son? Porque llegan. Y nuestras, ni siquiera nuestras alarmas, ni siquiera nuestros radares, muchas veces, lo detectan. Claro. Es que el, más, más que nada es la seguridad. ¿eh? Que nuestros hijos puedan ir por la calle y jugar en los parques. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Sin añadir ciencia ficción, sin añadir cosas fantasiosas a todo esto. Es decir, ¿qué está pasando... Y el problema que se está planteando es un problema de seguridad. Y te digo una cosa, yo creo que si esto se llega a, ¿cómo te diría yo? Si se llega a hacer un buen planteamiento, es lejos de la ciencia ficción, o sea, lejos de, de soy un contactado, y no, sino de algo serio, se puede plantear como un eh, fallo de seguridad. Total. Claro, cuando hay fallos de seguridad, estamos hablando de los países del primer mundo, de países con tecnologías que incluso guardan celosamente sus tecnologías en cuanto a materia de seguridad, son violadas. O sea, eh, ahora llego yo y te hago fla fla flash y se acabó y cojo y me voy. Entonces, si se hace un buen planteamiento en relación a materia de seguridad, yo creo que todo esto se va a poder investigar y de hecho, fíjate, ¿eh? yo auguro, no soy, no soy profeta, pero incluso auguro, y creo que tú estarás de acuerdo, que también habrán países de, de primer nivel, o puede ser Rusia, a, nivel, a primer nivel tecnológico, que incluso hagan sus alianzas con Estados Unidos para poder eh, plantearse, señores, ¿esto qué es? Porque estamos viendo constantemente Tú los estás trayendo, yo los estoy trayendo. Esto no está trascendiendo, aunque ya... En bueno, bueno, bueno, bueno. bueno. Aquí en sí. España, ojo, eh. Cuidado, eh. Sí, no, no, en España... No, está todos días en la CNN, en la, en la Fox, en la CBS, etcétera, etcétera, eh. Allí están muy preocupados por el tema. Incluso en China. Incluso en China, tú y yo sabemos que ya se está empezando a tomar cartas en el asunto. Ya también a nivel mediático. Fíjate, la China comunista, aquella China que... Sí. Todo todo que venía, ¿no? Tú veías algo, un aparato y ponía Made in China. Y decías, esto no vale para nada. Entonces, Hoy es... en día, cuidado. Hoy... Caramba, estos cacharros. Los, los, sí, los cacharros todos. Los cacharros, la, la consola. Todos, todos. Todo. todo viene de China. Entonces, eh, están tomando cartas en el asunto a nivel tecnológico y en materia de seguridad extraterrestre. En China también. O sea, algo se está cociendo... Y yo creo que, vuelvo a insistir, si se toman las medidas oportunas en cuanto a materia de seguridad, esto llegará a la ONU y más allá. ¿eh? Te, lo, te lo digo. ¿eh? Cuidado, Entonces, eh, cuidado con lo que, que, que, que es muy importante y por eso quiere exponerlo Luis Elizondo ante todos estos organismos oficiales. Porque como bien dices tú, es que son fallos de seguridad, son fallas en la seguridad, ¿no? No solamente nacional, sino global. Eh, global, porque no se sabe el qué, cómo, cuándo, de dónde, por qué vienen, no, no se sabe. Hay algo muy importante que eh, Elizondo nos ha dejado y ahora te contaré eh, esta nueva noticia que viene con respecto y viene dentro de estos 13 papeles, que, de estos 13 documentos de ese informe. Y esto es todavía noticia de ayer, pero creo que es interesante la que estuvimos hablando con, con Cristóbal Toro, el tema de la religión. ¿Por qué el tema de la religión? Eh, resulta que eh, en estos eh, papeles se dice, Rafa, se dice que pues nuestras queridas religiones han tenido que ver en que no se estudie más. Es, Ahí normal, es normal. Las cuatro, ¿eh? Jud judaísmo, musulmanes, cristianos y budistas no quiere que se estudie más. Porque todo es obra divina. Y cuando es obra divina, ya le hemos dado la explicación. Ya está. No le des vuelta. Es Dios. La puerta. Es Dios. Es como no se ha subido a la luna. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Ya está. No le des vuelta. ¿Vale? Entonces, si es obra divina, esto lo que hace es alimentar a los fieles. Y no solo eso. Sino que los que divulgan o son los que. Los religiosos. Se aprovechan de esto. Cuidado con esto también, que esto es un arma de doble filo. Pero como es Dios, Sergio, ¿para qué nos lo vamos a cuestionar? Sí, pero, pero no nos sorprende, dice JV, ¿os sorprendéis? ¿Se le acabaría el negocio? Que ya lo sabemos. Nosotros no. Que ¿Cómo? ya lo sabemos. Estamos aquí porque lo sabemos. Pero ahora lo sabemos oficialmente. Que es muy diferente eh, especular que eh, exponer pruebas de por qué se dejan estudios de ufología. De, este, de esta magnitud por culpa de las cuatro religiones, muy, muy importante quiero hacer este matiz no es el Vaticano solo no es el Vaticano solo es que, es que siempre wow. vamos por el Vaticano, por el tema de la conspiración como si las demás religiones fueran santas ya que viene a colación, santas mm -hmm. pero mm, tampoco lo son no. Están ¿Qué? preocupados por todo este tema. Es que es más, Sergio. Eh, todo el mundo se mete con el Vaticano. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Es muy fácil. Lo más fácil está de, está ah, de cara. Sino, ah, los curas. El Vaticano. Está de cara. ¿Por qué no te metes con él? No con el Vaticano. Eh? No, con ah. el imán de la Meca. Con, no, con el imán que hay en tu barrio. ...o el que, el que hay en tu barrio... Vas allí y te vas y dices... ...te voy a hacer un vídeo de, de, de protesta... ...porque tenéis a la gente... Eh, pues... ...metida en vuestra religión y no... ...X, lo que tú digas... ...salir corriendo y hacerlo... ...a ver si lo podemos hacer... ...con toda la tranquilidad del mundo... ...por eso yo siempre me, me río... ...pero me río... De una, ...de una forma... ...amistosa, no de reírme de... ...de mal ajeno, no... ...me río un poco de forma amistosa... Y graciosa cuando salen los grandes medios, los grandes youtubers y todo el mundo atacando al Vaticano. Dice, ahí vale, pero eso no es tener eh, valentía. Métete con el imán que hay al lado de la mezquita de tu casa. Eso sí es tener huevos. O con, o con, o con el, el rabino de, de turno. Sí, te... <risa> <risa> si puedes, ¿eh? Si puedes. Claro, es que atacar. Entonces, lo que acabas de decir es determinante. Se conocía América, claro que se conocía América y no se descubrió nada, pero se hizo oficial. Que hay extraterrestres y que, pero eso ya se sabía, sí, pero ya se ha hecho oficial. Esto es diferente. Eh, ¿Rafa es Fernández? Sí, pero ya se ha hecho oficial, que es Fernández. Cuidado. Es que es muy mí. diferente especular, claro, claro. tener la conspiración ahí volando. Sin saberla. Ahora se acaba he demostrado que toda esta gente estamos hablando de, de, de gobernadores, estamos hablando de militares, estamos hablando de científicos, matemáticos, y ahora esto te va a gustar. Dos historiadores que se han unido al equipo, y ahora voy con esta noticia, pero antes déjame decir esto. ¿Por qué porque dicen que al dar esta noticia, las venas de la fe saltaron en ciertos eh, estamentos donde llegó esta noticia y dijeron que no. Y cuando digo ciertos estamentos de la fe, me refiero a las cuatro religiones más importantes, las cuales ofrecieron un pequeño... Informe diciendo que se retiraba, que por favor se retirara el dinero para poder seguir investigando. Esto está ahora escrito por el señor Luis Elizondo y por todos estos dos historiadores incluidos de Bigelow Aerospace. Así que, amigos míos, ahora se puede decir con las iglesias hemos topado. Claro, con ese. Todas las con todas las doctrinas, eso, eso decir. Sí. Bueno, bueno sigue. sigue. Y te he contado esto de los dos historiadores. Y este nos va a sorprender más. este eh, Luis Elizondo, ya sabes que, que dice que los, extra los extraterrestres ¿no? del espacio exterior no son peligrosos humanoides. Y dicen que Elizondo dice que hace muchos años luz la humanidad y los extraterrestres eran parientes. Los alienígenas son inteligentes y tienen la misma estructura corporal que los humanos. Y sobreviven donde hay agua. Hasta aquí puede leer de momento. Se han incorporado, es ver, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Luis Elizondo, en militares, científicos, y dos historiadores que se acaban de unir al proyecto de Bigelow Aerospace, uno de ellos de la Universidad de Harvard, es decir, no un cualquiera, ¿de acuerdo? Profesor de la Universidad de Harvard en Historia. Sí. ambos de no, estudiar. Una no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Ah, sí, no, no es cualquier cosa. Va a tomar los mandos de la investigación histórica junto a otro historiador de la Universidad, de, creo que era de Carolina, de Carolina del Sur. Eh, va a tomar la, la, la, la centralidad de estudiar los hechos históricos que pueden co conexionar eh, la ufología y los alienígenas ancestrales. Estamos, nada más y nada menos, como se dice, porque esto se está diciendo de una manera eh, alucinante, de que estamos ante el gran cambio, Rafa. Estamos ante el gran cambio y esto sinceramente es alucinante ¿eh? Eh, podrían ser potencialmente familiares humanos no humanos, serían extraterrestres pero como si, fueran, como si fueran humanos y que parece ser, parece ser amigo mío parece ser que todo esto va a trascender no de muchos años hasta a esta parte con todas estas investigaciones que casualmente cambió el día 16 de diciembre es más, lo que yo siempre llevo diciendo todo este tiempo del 16 de diciembre, hoy viene en ciertas páginas que podemos encontrar a lo largo de la red, eh, incluso rotativos no ingleses, americanos, incluso también, eh, muy, muy importante, alemanes e ingleses y franceses, los cuales indican eh, que parece ser que no va a durar mucho esta continuidad sin saber la verdad, sobre la historia y que no estamos solos. Impresionante noticia. Pues bueno, impresionante todo lo que acabas de contar. Eh, ahí, ahí lo lleváis. Así de simple. Ahí lo lleváis, chicos. Los amigos que estáis ahí, pues... Ahí tenéis estas noticias que nos trae Sergio, que son importantes. Que sabéis que él anda detrás siempre de todo este fenómeno... Y, por cierto, esta noche tenemos un directo, ¿no? Tenemos un directo en, en El Universo por Descubrir con Iván Martínez, de GranMisterio.org. Estaremos por allí los tres hablando de todas estas noticias y de nuestras opiniones, que es importante también conocer las opiniones. Ahí quiero, Rafa, si es posible que te explayes un poquito, que entres directamente a hablarnos de que, eh, cuál es tu opinión, cómo te ha parecido eh, saber que entran dos historiadores. Sé que lo analizarás, como bien sabes, en, a, a, de tu parte histórica realmente, pues sé que en, en lo más interior tuyo sé que te habrás alegrado que hayan entrado historiadores ahora claro, porque pues. puede eh, abrir un poquito más ¿no? Eso, es, esa, esa visión histórica y científica que, que vamos a tener a partir de ahora, me parece a mí. Claro que me alegra, por supuesto. Pues bueno, chicos, a vosotros... Ahí se os deja esta serie de noticias bastante, no, muy interesantes y que, volvemos a lo mismo, son esclarecedoras y cuanto menos intrigantes e inquietantes porque es como el que hacemos una, una, un símil, ¿no? una comparación. Estás en tu casa, llega alguien, abre la puerta, te quita las cervezas, se las bebe y se va. Y tú puedes poner 200.000 candados en la puerta, que te van a abrir la puerta y se van a beber tus cervezas. Eso es importante, sobre todo, que se beban tus cervezas. Y eso es lo que le molesta a las grandes potencias, que vengan a beberse las cervezas los que están de fuera. Y esto lo digo en sentido metafórico, pero algo en materia de seguridad está ocurriendo. Pues bueno, ya sabéis, esta noche a las 11, ha dicho, Sergio, <coughs> tenemos... Un directo en el canal Universo por Descubrir, 11 de España, con Iván Martínez de Gran Misterio. Así que por mi parte, nada más. Gracias, Sergio, por estar ahí. Gracias a ti por invitarme en busca de la verdad. Siempre un placer estar aquí. Muchas gracias. Un placer mío también. Y chicos, no sé, coger estas noticias como más os guste. Y yo me imagino que lo hablaréis en casa, porque estas son cosas para hablar con tu mujer, con tu novia, con tu hermano, con tu primo, con tu hijo. Y son cosas que son para hablar así que si os gusta el vídeo, pues nada simplemente por difusión de esta noticia que estas noticias que nos ha dado Sergio pues nada compartirlo y bueno que cada uno coja lo que más le guste chicos nos vemos muchísimas gracias Hasta luego